Precisamente en el día de hoy se estuvo conmemorando el 93 aniversario de la Contraloría General de la República, precisamente en un franco proceso de modernización y fortalecimiento del control interno. La institución estuvo celebrando en el día de hoy su aniversario con una misa en la Catedral Primada de América. Vamos a escuchar las palabras del señor Contralor en el día de hoy, por favor, por ahí. Vamos a escucharle, equipo principales logros en este aniversario? Bueno, el fortalecimiento de los controles internos, que ha sido la revolución y que ha cambiado la imagen de la institución. Y la valoración que tiene la población realmente. Nos hemos enfocado en hacer un trabajo pegado a la ética, a la transparencia y a la eficiencia. Contralor, filas que se hacían ante el proceso de digitalización que lleva la Contraloría, ¿cómo marcha esto? Bueno, eh, yo le invito a que se dé una vuelta por allá porque ya eso es cosa del pasado. Saben que a nuestra llegada las filas eran interminables, que fue uno de las lo, de principales situaciones que encontramos con el servicio que brindaba la Contraloría, pero ya eso es cosa del pasado. Esas certificaciones de tu casa, tú la solicitas y te llega ya digitalizado totalmente el proceso de certificación de cargo. ¿Qué decir del proceso de auditoría interna que se inició con la gestión del presidente Luis Sabinader y la Contraloría lo lleva en marcha? Bueno, los resultados están ahí, en la, en la rendición de cuentas, la Asamblea del Presidente eh, tuvo a su mano, ya las auditorías eh, concluidas de los principales ministerios de esta gestión de gobierno, y están ahí a disposición de las cámaras de cuentas y de todo el que le interese saber las situaciones. Un mensaje al Estado ya en este aniversario, ya de manera conclusiva, no, que seguimos muy comprometidos con el rol de la Contraloría y que estamos inmersos en dejar un gran legado al frente de esa institución a, al concluir el año 2024. Muchas gracias Contralor. Precisamente, bienvenido en el día de hoy en la Catedral Primaria de América, sirvió de escenario para la misa de acción de gracia por el motivo del 93 aniversario de la Contraloría General de la República, una ceremonia religiosa oficiada por el párroco Nelson clan y encabezada por el Contralor General de la República, Catalino Correa. Precisamente, también contó con la presencia de la Honorable Primera Dama de la República, Doña Raquel Albaje y otras autoridades. No antes sin decir que y efectivamente Catalino Correa en la Contraloría General de la República está haciendo un gran trabajo. Eso es así mismo.